Venimos a, a integrar territorialmente esta provincia y a equilibrarla poblacionalmente. Y eso se consigue cuando los pueblos están comunicados, cuando cada uno siente que en su pueblo pasa algo y hay un avance y hay un progreso. Eh, y sin caminos eh, y sin trabajo en cada uno de los municipios y comunas de la provincia, esto no es posible. Pero cuando empiezan a hacerse estas obras, empieza también a cambiar la mirada del que vive y del que invierte en el lugar. Empieza a ver que eh, las posibilidades de estar invirtiendo allí, de estar viviendo en ese lugar, cambian. Y no queda solamente en un acceso, no queda en, en alguna de las rutas importantes. Nos hemos metido en el corazón de la provincia. Volver a generar ese vínculo de arraigo, de querer quedarnos en el campo, porque hay posibilidades de, de salir si hay una emergencia, de que los chicos estén yendo a la escuela eh, sin problemas, de que la producción pueda salir todos los días, entonces empiezo a pensar en otro tipo de actividades y en otras formas de trabajar, de quedarme en el lugar. Podemos sumar lo que en particular eh, Moisés Ville significa, ya no solamente para la provincia, sino para, eh, para la Argentina y el mundo como una referencia de la primera eh, colonia agrícola judía organizada. Eh, y lo que su historia eh, ha trasladado y ha hecho trascender desde aquí. Eh, no, no mirar eso es no resguardar ni reconocer nuestra historia eh, y los valores que de nuestra historia surgieron. La historia tiene su impronta, eh, tiene su marca, tiene su proyección, ha formado y ha forjado, y ahora hay que hacer otra, con, con la riqueza, con esos valores, pero con la realidad que nos toca, y para esa realidad que nos toca... Los accesos son importantes, el apoyo a la producción es importante, el apoyo con los caminos rurales es importante, pero fundamentalmente que uno haya tomado la plena y total decisión que este es un gobierno que apoya al que produce, al que invierte y al que trabaja. No hay una gran obra en, este, en estos cuatro años de gobierno. La gran obra son las miles de pequeñas cosas que le cambian la vida a la gente y esta es una de esas pequeñas grandes obras.